Bienvenidos, bienvenidas a este espacio nuevamente de los jueves a las 11 de la mañana, llamado, ya le tenemos nombre, se llama Campus Educativo, Campus con K, eh, nos pareció un nombre bastante interesante. Estamos ahora acá en, estamos en Facebook, tanto de la plataforma Play, que es nuestra productora, tanto de la eh, Escuela de Gestión Empresarial, y también estamos en Twitch de Play, y estamos en Instagram, solo voy a verificar que estamos en Instagram, ok. Hoy nuevamente estoy yo, Rubén Alvarado, y tengo de compañía a mi compañero y gran amigo William Calvo. William, por favor, ya te puedes unir al Instagram para que también te pueden ver de aquel lado. Hola, hola. Aquí estamos ya listos para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Buenísimo. Bueno, a todos los que estén viendo esto ahorita en vivo y en directo, o para los que se van a unir después en nuestra eh, en, en la repetición que vamos a hacer Hoy el tema está brutal La semana pasada hicimos una introducción a este nuevo proyecto Que se llama Eje, la escuela de gestión eh, empresarial Que es una escuela nueva en el mercado Pero sumamente revolucionaria Porque viene a romper con todos los paradigmas de la educación Que después de eso vamos a hablar más adelante Hoy vamos a hablar de un tema que viene picante Viene picante Vamos a hablar sobre los mitos, mentiras y oportunidades de estudiar una carrera técnica. ¿okay? Siempre en el marco de que no es que estemos diciendo que otro tipo de formación sea menos o más. Es simplemente para que las personas puedan ver eh, que esta oportunidad de tener una carrera técnica es una muy buena opción o que tomen la decisión si es una buena opción para ellos. Solo quiero validar que en Instagram me estén escuchando. Will, por favor, háblanos. Hola, Para hola, decir... ¿cómo están? Dani, eh, eh, Rubén, pura vida. <risa> sí, ¿está bien en, en Instagram? ¿Se escuchó Will? Sí. Ah, es que estamos con el delay. Ah, bueno, ya estamos con el delay de los segundos. Bueno, William, bienvenido. Gracias otra vez por estar por acá. Hoy estamos en diferentes espacios. Yo estoy aquí en el espacio de producción de Play. William está desde su casa, desde su morada. Eh, y bueno, ya agradecemos a nuestros patrocinadores eh, de este espacio. Primero el coro que siempre nos, nos, nos anda por acá patrocinando, que ahorita vamos a poner el espacio publicitario. Y nuestro nuevo patrocinador que es la Junta Café, que es un patrocinador que se unió hace poco a Play para eh, ayudarnos a expandir este proyecto tan hermoso. Y obviamente este espacio es patrocinado por la Escuela de Gestión Empresarial, una institución, una escuela de educación superior que lo que busca es realmente ayudar a las personas y a las empresas a tener conocimiento claro y necesario, habilidades y conocimiento para poder obtener resultados. William, empezamos con este tema, hagamos la introducción. ¿Por qué hablar de mitos, mentiras y oportunidades de la educación técnica? Contame un poco. Bueno, creo que Perdón, creo que queda, eh, Rub, este, parte de, de lo que la gente a veces siente o piensa es que estudiar una carrera técnica no te da las herramientas, no te da el conocimiento, no te da este, un montón de oportunidades, un montón de cosas que vamos a ir desmenuzando el transcurso de, esta, de este live, pero que realmente eh, la, la carrera técnica es una oportunidad muy grande para todas esas personas que quieren por ejemplo, una inserción laboral pronta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tienes que durar cuatro años en una carrera, sino vas a durar ocho meses, doce meses, sacando eh, un técnico y el cual te va a dar todas esas herramientas. Entonces, vamos a ir desmenuzando cuáles son algunas ventajas. Podemos mencionar hasta siete ventajas que puede tener la carrera técnica. Entonces, vamos a ver cuáles son mitos, cuáles son leyendas urbanas y cuáles son esas ventajas que podemos tener, este al estudiar una carrera técnica, ¿verdad? que es lo que Eje les está ofreciendo al mercado costarricense e internacional a partir de ahora. Buenísimo, buenísimo. Así que, como les dije anteriormente, viene un tema picante. Eh, ya por ahí nos saludaron, eh, voy a ponerla por acá para que se vea. Don Olman, desde nuestro patrocinador de la Junta Café, qué rico tenerlos por acá. Bueno, Will, vamos al grano. Hablemos un poco primero que todo, ¿qué significa una carrera técnica? Para ponerlos a las personas en perspectiva, en como un preámbulo, ¿qué significa estudiar una carrera técnica o por qué se llama una carrera técnica? Ok, la carrera técnica lo que tiene la ventaja es que te da las herramientas, por decirlo así, como que en tiempo real de lo que está sucediendo en el, en el mercado laboral y en lo que está sucediendo realmente en la industria en la que te vayas a desarrollar. Que la carrera técnica lo que te da es eso que dice la palabra, técnicas para ser este, muchísimo más competitivo dentro de eh, tus funciones y dentro de una empresa en, espe en especial en la que vayas a trabajar. Entonces, esa es la palabra clave, técnicas. Técnicas para poder hacer las cosas lo más práctico posible, para poder hacer la, la, las funciones lo más rápido posible. Claro, entonces estamos hablando de que es un espacio de formación profesional. Estamos hablando ya de, de grados eh, universitarios o de grados superiores que te prepara para tener conocimiento técnico, es decir, específico. Eh, que bueno, después vamos a hablar de, de las oportunidades y ventajas. Ahora sí, Will, vamos a hablar del primer mito que a mí me parece que surge o que yo pongo en la mesa. Que el mito, dicen que una carrera técnica no es tan formal como otras otros tipos de formación ¿Qué crees de ese mito que es falso es inclusive <risa> muchísimo más este especializado la, el, el, la carrera técnica te brinda las herramientas más especializadas en el área en el que vos estés estudiando Entonces voy a darte un ejemplo en el área de recursos humanos y tal vez vos después nos puedes dar un ejemplo en el área de eh, marketing ¿okay? uh -huh. este, en el área de recursos humanos por ejemplo que sé que el técnico lo tiene hay una materia que se llama taller de entrevistas. Entonces te da todas esas técnicas de cómo hacer una entrevista de trabajo en la cual salgan ganar, ganar las dos personas. ¿okay? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Ahí te estamos dando herramientas. O sea, el técnico te está dando una herramienta para poder hacer una entrevista de trabajo que sea de impacto, que sea positiva. En vez de estar hablando de... De cómo redactar y que primero va el verbo, que después va esto y que no, ahí te decimos, ok, vas al grano. ¿Cómo haces una entrevista para que la persona que está siendo entrevistada te brinde la mayor cantidad de información necesaria y que sea enriquecedora para el proceso de reclutamiento? Claro, buenísimo. Para las personas que se están conectando ahorita, o reitero, siempre lo digo o lo ven después, hoy estamos en nuestro espacio llamado, nuestro programa que es el segundo programa, llamado Campus Educativo. Hoy estamos viendo sobre mitos, mentiras y oportunidades de estudiar una carrera técnica versus otro tipo de formación como bachillerato, licenciaturas, etcétera. Reitero y es el disclaimer, no es que estamos diciendo que una sea mejor que otra, es simplemente queremos darles las herramientas y conocimientos para que las personas puedan tomar la decisión. Ya Will nos acaba de decir que el mito de que no es profesional, eh, pues es falso, ¿no? Que, que realmente no es porque nos da cosas más técnicas, más, más puntuales. Creo que la palabra aquí, la palabra es puntual eh, y bueno, vamos a ver más acá. Otro mito, Will, eh, que los profesionales que dan ese tipo de, de, de formación no están capacitados o tan capacitados, por eso es que escogen dar enseñanza técnica y no otro tipo de enseñanza. ¿Qué crees de ese mito? De los profesores, te referís. Sí. Ok, eh, vamos a ver, ahí te voy a dar un 50-50. <risa> ok, vamos, y te a decir, una cosa picante. <risa> Porque ahí entran dos cosas sumamente importantes, o sea, depende del de, eh, eh, enfoque que tenga el instituto o que tenga la okay. escuela hacia la calidad de los profesores que vas a buscar. Si bien es cierto, puedes encontrar profesores de mala calidad, ¿verdad? O profesores que de repente no dan una información como tiene que ser, pero en eso ya le cae la responsabilidad a la escuela de darle un seguimiento. Primero de buscar profesores con un currículum bastante bueno, bastante sólido, ¿verdad? Que respalde su conocimiento y que respalde este, la materia que está dando. Y ahorita te voy a dar otro ejemplo. Y segundo, es una de las cosas que, que me encanta de Eje: es que tiene una evaluación casi que 360. Entonces, okay. no solamente el estudiante evalúa al profesor, sino que el profesor también es evaluado por el director académico, ¿verdad? Entonces, eso también es fundamental. Entonces, creo que 50-50, porque al final de cuentas, en eh, la responsabilidad le cae a la empresa de escoger a sus mejores este, profesores. Y te voy a dar un ejemplo en recursos humanos acostumbramos a dar una materia que se llama relaciones laborales legislación y relaciones laborales eso lo podría dar perfectamente un especialista en recursos humanos alguien que tenga años de trabajar en recursos humanos sin embargo todos sabemos que nuestra legislación es bastante peculiar y al ser tan peculiar <risa> lo ideal sería que quien dé eso sea un abogado especialista en derecho laboral entonces Ahí entra esa selección. ¿Qué es lo que busca la escuela? ¿Qué profesional va a seleccionar para dar ese curso? Ok. Ok. Y a la larga también creo que eso pasa en, en cualquier tipo de formación, ¿no? Hasta en los mismos, podemos irnos hasta lo más básico como kinder, escuela, colegios. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si aquí nos ponemos a pensar y las personas que estén viendo el, el, el en vivo ahorita, quiero que escriban en, en el chat. Literalmente si sí recuerdan de su colegio al profesor o la profesora que era el preferido o la preferida y al profesor y profesora que uno decía, pues voy a esta materia porque no tengo de otra, ¿verdad? No, no, no tengo para escoger, eh, que es algo que realmente pues pasa, ¿no? Y si pasa, imagínense, si pasa en la secundaria o en el colegio, pues también pasa en, en, en espacios más, más técnicos o más superiores. Pero lo que dices me parece súper genial, que es parte de las instituciones universidades, institutos y escuelas de formación como, como, como eje de pues, tener ese filtro o al menos esas medidas de control, si podemos llamarlo así, sobre las, los profesionales que estén dando la formación. Así que el mito de que las personas que dan ese tipo de formación eh, están orientadas a, a que su formación es menos o más que otros, por eso dan carreras técnicas, es un 50-50. O sea, literalmente podemos estar hablando de espacios de maestrías o postdoctor, ¿verdad? Exacto. O doctorados que tengan ese tipo de situaciones, eso es lo que me quieres decir. Exacto, o sea, al final de cuentas es un, es un tema de 50 de responsabilidad del profesor, dar una buena, este, una buena enseñanza, ¿verdad? Que, que, que sepa la responsabilidad que tiene en sus manos de dar una buena educación a las personas que están estudiando y también la institución académica que sepa que tiene que buscar a sus mejores profesores para poder darle esa educación de calidad a la persona que está pagando por llevar ese técnico o ese grado claro. académico. Claro, y también aquí, pues, aquí donde podemos recomendarles a las personas que para el 2022 estén deseando estudiar, acaban de salir del, del colegio, la secundaria, o están en un... Eh, que el enfoque de la Escuela de Gestión Empresarial son personas que ya trabajan en una institución, en puestos operativos o gerenciales, y que realmente quieren aprender un área específica, en ese caso recursos humanos o el manejo del capital humano, y el tema de la publicidad online. Que también, porque pasó con una amiga, eh, que no vamos a decir la universidad porque pues, no queremos entrar en conflicto, eh, de hecho, bueno, aquí nuestra compañera que está detrás de cámara le pasa, que tiene un profesor en una de las asignaturas de una universidad que no vamos a mencionar, que realmente ella dice como, hmm, como que no, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el hecho de que la, la universidad también debe, debe velar por eso y también el estudiante debe, debe ver también por, por su educación, porque si el profesor no es tan bueno, pues ver cómo o se forma de otro lado o pues escoge a tu profesor si tiene la posibilidad. Ok. Vamos con alguna, alguna de las mentiras. Bueno, en, nuestro, en el caso de la Escuela de Gestión Empresarial, es un técnico que dura ocho meses. Si lo comparamos con esas tecnicaturas que duran un año, año y medio o 18 meses, puede caer la mentira de creer que ocho meses es una formación escueta, poco eh, seria o, o que realmente los conocimientos que se den estén muy vistos por encima. ¿Qué crees vos sobre eso y por qué decimos que es una mentira? Ok, eh, completamente es una mentira este, <risa> y es muy sencillo. Volvemos al tema. El enfoque que se le dé a la hora de preparar un programa de cursos, a la hora de preparar un plan de estudios, este, y al final de cuentas, es eh, aporta a ese enriquecimiento del conocimiento si analizamos por ejemplo el técnico de marketing digital de marketing sí, de publicidad online que tiene eje este realmente el, el técnico no está durando ocho meses el técnico dura 16 meses cuál es la diferencia que en otros centros educativos vas una vez por semana a clases en eje está yendo dos veces por semana a clase, entonces al final de cuentas se extiende a año y medio. Esa claro. es la primera. Y la segunda, Rubén, es muy sencillo, que este, la forma en que está montado el conocimiento para que el estudiante pueda eh, aplicar la materia que se les enseña hace todavía que sea muchísimo más enriquecedor a una simple clase de que yo me conecto, me enseñan y me desconecto. Que de eso hablábamos la semana pasada, hablamos de la virtualidad versus la digitalización. Entonces, lo que me está diciendo es que en Eje eh, se forma o se crean los planes de tal manera que sean ocho meses, pero bien aprovechados. Exacto. Eh, yo creo que aquí nace y creo que ya podemos empezar a, a introducir. No sé si tienes algún otro mito o mentira que hayas escuchado por ahí, Will, o no sé si aquí mi compañera detrás de cámara tendrá ahí otro mito o otra mentira que haya escuchado. Porque podemos empezar a, a introducirnos al tema de las partes de las oportunidades y empezar a hablar un poco ahí. Creo que hay, una, hay, una, hay, un, hay un mito que dice que las carreras técnicas deberían ser solamente para complementar estudios universitarios superiores. Okay. Y no se necesariamente es así. O sea, sí existen técnicos que te complementan definitivamente, pero también hay técnicos que te permiten tener una mayor inserción. O sea, una persona que de repente viene saliendo del colegio y quiere tener una inserción rápida, el técnico le va a ayudar a eso. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, mucho más ágil y muchísimo más especializado. Claro, buenísimo. Eso me parece genial. Eh, vamos a ver, porque eso es una de las oportunidades más interesantes que hay eh, de eso, de, de, de que se vuelve una mentira, pero se vuelve una oportunidad. Creer que alguien que sea... Vamos a ver, vamos a, ver, a hablar sobre mitos o mentiras, como la gente lo quiera ver. No hay eh, oportunidad laboral para las personas técnicas o las personas que estudian un técnico. Hay más oportunidades laborales para eh, procesos más largos o más complejos, no sé cómo llamarlos, como bachillerato, licenciatura y maestrías. ¿Vos qué crees sobre eso? Que no hay mercado laboral para alguien técnico, técnico en gestión del capital humano o técnico en gestión de la publicidad online enfocado en Facebook e Instagram. ¿Vos qué crees ahí? De hecho, eso es una mentira. Y si, te metem, y, no, y si nos metemos a ver las estadísticas nacionales e internacionales, nos damos cuenta que más bien los empleadores cada vez están buscando más personas con grados técnicos. Ahora, ¿por qué? Porque volvemos al tema. O sea, lo que andan buscando es gente que tenga un grado de especialización, por lo menos eh, intermedia, sobre un tema o sobre alguna eh, especialidad, o sea, sobre algún área, ¿verdad? Y que los puedan insertar rápidamente y que ellos mismos les enseñen adicionalmente cómo se maneja dentro de la empresa. Entonces, si más bien vamos y vemos eh, las estadísticas nacionales, ahorita es que no las tengo a mano, pero se puede buscar perfectamente, este, la gente lo que está buscando, las empresas están buscando, más bien son personas con carreras técnicas, porque sabe que sa sale, saben que salen bien preparados y que, este, <risa> salen con ya. herramientas para enfrentar esta, esta competitividad que existe. Claro, me acuerdo una vez una amiga, no, no, ella no estudió una carrera técnica como tal, pero se veía quizás el enfoque que estamos hablando. Ella estudió abogacía, pues obviamente eh, para los que no saben, carreras como abogacía, o sea, para los, los abogados, odontólogos, médicos, creo que también los farmacéuticos no tengo el dato, eh, no pueden ejercer si no tienen su grado al menos de licenciatura, ya graduados, eh, colegiados y todo el tema. Correcto. Eh, ella me decía una vez, ella estaba literalmente ya haciendo la práctica final de su, de su, eh, de su licenciatura y ella decía que ella prefería quedarse como bachillerato porque digamos que puestos técnicos, por así decirlo, que, que, que sea más de, de, de one to one, de one shot, de hago esto y pum, hago esto y pum. Había mucho más mercado laboral y era así abismalmente mucho más mercado laboral que, eh, que ella como licenciada. Y reitero, no estoy diciendo que aquí me están cayendo agua, así que disculpo aquí el paso. Eh, no estoy diciendo que literalmente los licenciados así si todo el mundo en una cara de técnica ojalá que sí y ojalá que busquen a eje pero que realmente el mercado laboral eh, vamos a llamar así está saturado de profesionales está saturado de no profesionales de personas sobre preparadas no sé gente que está más preparada que un gallopín, pinto diría un amigo pero que realmente saben mucho de todo pero a la larga saben muy poco de las cosas específicas. Claro, van a poder ir al grupo, van a poder hacer acciones masivas grandes, pero, pero y el que hace esas acciones, y el que hace esas partes más técnicas, ¿El que, el que literalmente sabe qué tornillo darle vuelta para específicamente cuál es el tornillo que hay que socar para llegar al resultado, eso, desde mi perspectiva, lo saben las personas que estudian o que al menos tienen conocimiento técnico, ¿verdad? Que podría ser una muy buena base. Correcto. De okay. hecho, eso es parte fundamental. Ok, buenísimo. Ahora, 2022, Will. Estamos en la recta final, que no sé si, si, si vos lo sentís así, pero yo siento que este año pasó, pero hace poco estábamos en enero, celebrando el año 2021, y ya estamos en noviembre, ya estamos en navidad, literalmente ya se siente ese vientito navideño, ya me comí mi primer tamal. Así que, eh, ¿cómo ves vos el 2022 a nivel de de los puestos de trabajo y formación de Costa Rica. Al menos de Costa Rica, que es donde estamos, eh, pasará también en, en otras áreas de Latinoamérica. ¿Cómo lo vemos? Okay. ¿Cuál es el panorama me, que ves? Me encanta tu pregunta, Rubén, porque aquí lo voy a enfocar desde dos áreas importantes. Número uno, eh, ayer hablaba yo con un amigo muy querido mexicano y, y decíamos, apenas estamos entendiendo qué pasó en el 2020 y ya vamos para el 2022. ¿Ok? Es, sin embargo, ya es hora de que como seres humanos, desde la parte de la perspectiva humana, del ser humano, de, de mi persona, por decirlo así, es, ok, ya, superemos lo de la pandemia, ya tenemos que reactivar no solo la economía del país, sino tenemos que reactivarnos nosotros como personas y empezar a crecer y empezar a seguir actuando, porque la vida sigue con o sin el señor COVID, ¿ok? Entonces, es hora de despertarnos y empezar a movernos, y este, si bien es cierto y una de las características que si ustedes buscan en, en, en Google y buscan las estadísticas, sabías que el país en este momento se dice que hay más o menos 16% de personas desempleadas y casualmente la mayor cantidad de personas que se encuentran desempleadas, no digo todas, la mayor cantidad de personas que se encuentran desempleadas son personas que tienen apenas hasta el grado de bachillerato de colegio. Entonces, claro. con esta información que te estoy dando, es súper importante que las personas que no tienen el grado de bachillerato, busquen la forma de prepararse, busquen la forma de estudiar. Y qué mejor que estudiar una carrera técnica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es mucho menos tiempo, te dan todas las herramientas y te va a dar una mayor rapidez de inserción laboral. Entonces, creo que para el 2022 lo que viene ahorita es que las personas se preparen que empiecen a buscar esos técnicos, esas especializaciones, para poder ser más competitivos en la calle. Porque al final de cuentas, de ese 16%, pueden haber 200, 300 personas buscando la misma plaza que yo tengo, el mismo puesto de trabajo que yo tengo. Entonces, la forma que yo la pueda obtener o que yo me la pueda ganar, ¿cuál es? Siendo competitivo, marcando esa ventaja competitiva o esa diferenciación en comparación a las otras personas. Ok, me encantó algo aquí que ya apunté. Primero, y, y eso me encanta, creo que ya el, el tema de, de, de decir que, ay, que es que el COVID me afectó y mi, y mi negocio, porque claro, para todos el, el 2020 era, y así pintaba el 2020, eh, que era un año donde, bueno, era cambio de década, ¿qué tal? Eh, iba a ser así como boom verdad y la verdad todas las empresas o la gran mayoría de empresas que tenían sus planes sentían que el 2020 iba a hacer eh, ese crecimiento exponencial y bueno y llegó el tema del que ya ya ya el elefante rozado en el, en el cuarto que nadie puede realmente hacerse la vista gorda que es el COVID y cambió las reglas del juego. No vamos a poner la connotación de que fue malo o bueno. Bueno, cada quien tendrá. Sé que hay personas que lastimosamente ya no están con nosotros, que siempre lo digo. Eh, no obstante, creo que a lo que decís me encanta. Ya vamos al 2022, ya llevamos dos años de pandemia. Creo que ya lo que tuvimos que vivir, lo vivimos. Esperamos que no, que esta caramba no, no surja otro tipo de cosas ahí. Y ya, ya es hora de decir, ok, esa es la realidad que estamos. Aprendamos a nadar en este nuevo charco que que se llama esa nueva sociedad, nueva realidad, eh, bien o mal, es lo que hay y es lo que estamos viviendo, creo que ya es hora de que la gente, sí, y me encantó lo que dijiste, ya dejen de estar, literalmente, y agradezco, me disculpen la palabra, de, dejemos de estar llorando y ya, ya, empezamos a hacer limones, o sea, empezamos, empezamos a hacer limonada de estos limones que la vida nos dio. De hecho, de hecho Rubén, en par, agregando lo que estás diciendo, una de las cosas que también hablaba yo con, con, con este gran amigo mío de, de, de México, es, si bien es cierto, el 2020 fue, nos golpeó a muchos en muchos de nuestros negocios, otra gente supo aprovecharla. O sea, ¿cuánta gente este, hicieron sus emprendimientos en base a crear mascarillas? ¿Cuánta gente eh, ahorita, por ejemplo, que está tan en discusión, y no vamos a entrar en temas de discusión, del famoso código QR, ¿cuántos emprendedores ya empezaron a sacar llaveros, tarjetas con el QR? Todo eso es emprendimiento. Entonces, si otra gente ya lo está haciendo, ¿por qué nosotros no podemos salir adelante y empezar a sacar Exacto. un emprendimiento, sacar a conseguir trabajo? Podemos salir, dejemos, de, de, el pasado ya pasó, ahora empecemos a vivir el presente y empecemos a, a producir y a crear nuestro futuro, que eso es importante. Ok, y me encantó eso. La verdad es que hay una frase trillada, pero se sigue usando, es, eh, algunos lloran y otros venden pañuelos. Así es el, el, el, el, el dicho que se usa y me encanta. Y sí, la verdad, eh, y de ahí, y aquí voy a hacer un, un espacio publicitario a, a la escuela de gestión empresarial, si me permiten el espacio. Ahí nace eje. Eje es para los, los amigos y amigas. La Escuela de Gestión Empresarial nace con eso, nace con dos técnicos. El técnico en gestión del capital humano, que es un, un espacio en donde van a ayudar a las empresas, primero, a gestionar a, sus, a esos colaboradores que están en la empresa, pero desde esa nueva realidad, desde acomodarnos o acoplarnos a esa realidad, ya sea estamos en teletrabajo, o ya sea que estamos trabajando aquí desde una burbuja, los nuevos procesos de compensación, eh, bueno, toda esta, toda esta nueva realidad que se vive desde el impulsar a las personas que ya están dentro de la empresa y también el hecho de la relación que hay de las personas que están afuera sobre la candidatura sobre algún puesto de trabajo que también se está gestionando diferente. Hoy todo cambió y así también las empresas cambiaron y como nosotros como eh, buscando trabajo también podemos aprovecharnos de eso para buscar una mejor puesto de trabajo. Y el, gestión, el técnico en gestión de la publicidad online, que es uno de los técnicos brutales que hay. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dimos cuenta las empresas en el 2020 es que si no estás en lo digital, vas a morir. Literal. Eso fue lo que pasó con muchas empresas que no supieron adaptarse a la nueva realidad de buscar contactos en lo digital, redes sociales, páginas web, Google, etcétera, etcétera. Y por eso no se pudieron acoplar y algunas tuvieron que cerrar. Entonces, uno de los técnicos más poderosos es el hecho de eh, el impulsar el impacto de las empresas usando herramientas digitales, usando, por ejemplo, entornos como estos verdad eh, de conexión a nivel digital. Entonces, por eso es que nace eje para poder buscar esa esta o socavar esa necesidad de las empresas. Así que Will, Will, vamos a hacer una, una pausa comercial, literalmente una pausa comercial para poder buscar nuestros patrocinadores así que ya volvemos en un par de segundos, seguimos aquí en Instagram en Instagram no ven el espacio publicitario porque las herramientas son diferentes así que en un par de minutos volvemos una oración, una sonrisa. El amor, siempre nuestro guía volvemos acá y nos falta un patrocinador que nos hace falta colocar de video que aquí está Will te perdiste el cafecito vamos a ver si puede ver aquí en la cámara aquí estamos de la Junta creo que aquí en Instagram no sé cómo se verá nuestro nuevo patrocinador de café la Junta por ahí han dado uno de los chicos eh, Will cuando vuelvas por acá por las instalaciones de Play vamos a hacernos un cafecito con café de la Junta está delicioso lo probamos el día sábado y es un café realmente de esos que te hacen así chispas de placer en, en, en, en tu paladar, así que cuando vuelvas, que yo sé que Will y yo somos súper cafeteros, creo que nuestras mamás eh, nos dieron pecho como dos días y luego nos pusieron café, eh, así que vamos a, a disfrutar del cafecito de la Junta en la próxima vez que vengamos por acá. Will, ahora sí, hablemos de las oportunidades. Si yo quisiese estudiar en el 2022, por eso me gustó hablar sobre qué es lo que viene en el 2022 o qué es, lo que, qué es lo que hay que hacer, que me encantó el hecho de estudiar una carrera técnica, nos ayudaría con el tema de ser más competitivos en la calle. Yo creo que a la larga, a ver, vamos a, a, a, a hablar a calzón quitado, dijo mi abuela. ¿Qué es lo que quiere una empresa? Vamos a ver, Will, ¿vos qué crees que quiere una empresa? Cualquier empresa que obviamente estén enfocados en eh, que no sea una ONG o una, bueno, una cuestión religiosa, eh, eso es otro tema, ni política. Eh, pero bueno, ¿vos qué crees que quiere una empresa? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? La empresa lo que anda buscando son dos cosas completamente clarísimas. Número okay. uno es... Eh, una alta demanda de técnicos, de personas que tengan ese conocimiento técnico y que puedan tener una inserción pronta al trabajo, o sea, que yo los pueda ingresar a trabajar lo más pronto posible, que no tenga que esperar cuatro años, seis años para poder contratarlos, sino que por lo menos tengan ya bases fundamentales basadas en un técnico para poder ejercer un puesto de trabajo. Ya hablamos de que hay puestos de trabajo que por un tema legal debemos determinar hasta la licenciatura, como poder ser un abogado, un ingeniero, etc. ¿Qué busca? Busca gente que haya desarrollado competencias. Hablemos de un poco de las competencias, sabemos que existen competencias profesionales que te van a permitir eh, tener esa competitividad dentro de dentro de la organización en temas como, por ejemplo, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación, y encontramos que existen 160 competencias. Entonces, bueno, aquí no las vamos a mencionar todas, pero, pero busca gente que tenga esas competencias, ¿verdad? Busca eh, personas que tengan eh, o que puedan contribuir de forma positiva a las metas y a los eh, objetivos que tenga la organización a través de, esta, de este conocimiento técnico que la persona tiene. Pero creo que en resumen o lo más importante lo que las empresas están buscando es personas que ya tengan un conocimiento base o intermedio sobre un área en específico y que cuando entren a la empresa se puedan formar, como decimos nosotros en la calle, o sea, ya explicarles cómo lo maneja esta organización, cómo lo manejamos nosotros, cómo lo hacemos, y terminar de darles esa segunda formación que, que se necesita para ser un buen profesional. Claro, entonces, en resumen, vamos a ver, las empresas lo que buscan es generar resultados económicos, porque una empresa no vive de amor, uh -huh. eh, al menos que sea una ONG y en fin, y... Para lograr esos objetivos que a la larga son financieros, todos recaen financieros. Ay, Rubén, ¿por qué tan platero? Sí, es que las empresas ocupan plata. O sea, porque sin plata no pago salarios, sin plata no crezco, sin plata no pago impuestos, en fin. Y se en las competencias, que sería interesante, Will, preparar un, un, un podcast. No vamos a hablar de las 160 competencias, porque sería una... Eh, casi que ¿Cómo se llama eso? Que que hacen en las noches una vigilia hablando de las 160 competencias, pero podríamos hablar ahí de las, de las más frecuentes o de las más relevantes. De hecho, las, estas, estas 160 competencias se dividen en seis, en seis diferentes grupos. Okay. Entonces, vamos a hablar de cada de estos grupos y cómo es que se enfocan en cada una de las áreas. entonces ¿no está? Ok. Entonces, son 160, o sea, son 160 en, agrupadas en seis grupos. Ok, perfecto. Ahí podríamos sacar a la gente que si le interesaría hablar de las competencias, podríamos sacarlo. Cumplir, eh, contribuir a las metas y que me encanta es que lo que buscan son personas que estén capacitadas en un área en específico. Y creo que podemos volver un poco al mito que la gente cree y, o al menos, sí, que la gente cree que estar preparado en una sola área es algo malo o es algo incorrecto. Ok, ahora claro, hay que expandirnos nuestro conocimiento para no quedarnos estancados en una sola área. No obstante, la especificidad es algo que se paga muy bien. Literalmente, si vos sos bueno en un área, eso es el mejor en esa área, vas a buscar o vas a encontrar muchísima gente que te vaya a buscar para ayudar en esa área, ¿no? Si eres muy bueno en el tema de el, la gestión del capital humano, ¿no? Que hagas que eh, hagas estrategias y, y habilidades y, y apliques eh, acciones para que la empresa, sus colaboradores estén bien y por consiguiente la, productiva, la productividad crezca, pues te van a buscar, ¿no? Ya sea que eres un freelance o que te contraten. O si eres un crack o una crack, o un así, un, un, una persona muy buena haciendo que las empresas tengan más ventas por acciones digitales, pues entonces te van a buscar. Y creo que la, la parte de ser específico en un área es algo que a la gente le tiene mucho miedo. De verdad, porque... Eh, nos han vendido la idea de que hay que estar muy preparados en todo, hay que saber de todo y todo y todo, y a la larga el que, como a, dice el dicho, el que a, mucho abarca, poco aprieta. Dele, exacto, win. voy a contarte, contarte brevemente la evolución de lo que han sido los recursos humanos a nivel mundial. Ok. Ah, en los años 80, 70 y 80, se hablaba de que eh, el candidato ideal para la empresa era el que tenía los tres requisitos. Estaba hablando de tres requisitos básicos, cualquiera. los que usted quiera. El candidato ideal tiene que tener los tres requisitos, ¿ok? Y entonces era una búsqueda de encontrar esas personas con tres requisitos que al final de cuentas cuando llegaban sabías que tenían los tres requisitos, pero ah, los tres requisitos estaban ahí como a medias. Luego este, se llegó a la mentalidad ya por ahí de los noventas de que, bueno, las personas que eh, contratemos en vez de tener los tres requisitos, bueno, si tienes dos requisitos, no importa. Me contratémoslo y lo que hacemos es que le, le damos capacitaciones y le damos todas las herramientas para mejorar ese tercer requisito que no tiene. En el 2000, o en la, esta época de los 2000, la mentalidad cambió a este, si yo tengo una persona que tiene dos requisitos, lo que tengo que hacer es aprovechar que tiene esos dos requisitos y contratar a otra persona que tenga el requisito que le hizo falta y hacer ese engranaje en mi equipo hacer ser un equipo de alto desempeño. Entonces, claro. mira cómo va cambiando este, la mentalidad en los recursos humanos. ¿Y a qué voy con esto? A lo que vos estabas diciendo, actualmente te puedes especializar en una sola área, te puedes especializar en, un solo, en una sola en parte de algo. Vemos, por ejemplo, y no nos vayamos muy lejos, vemos a doctores que estudiaron medicina, pero se especializaron en pediatría. Eh, eh, sacaron medicina y se especializaron en, geri, en ge, ya no dije nada, en geriología, en los adultos mayores. Me enredé, perdón. Okay. Y, este, y así sucesivamente y sucesivamente van saliendo nuevas especializaciones y nuevos técnicos que la gente se va preparando. Entonces, al final de cuentas, el técnico te da esa competitividad, te da esa especialidad. Y te da sobre todo espacios en, el, en, en la industria donde quieras desarrollarte. Claro, buenísimo. Y eso me encanta porque realmente nace sobre eso. Y aquí va quizás una, una observación a las empresas, porque a la larga, eh, pues todas las personas estudiamos porque queremos conseguir un trabajo que nos dé recursos para poder puede solventar las necesidades de nuestros objetivos, metas, familia, etcétera. Entonces las empresas también y me encantó eso que dijiste. Creo que a la larga para mí sería mucho más productivo para una empresa. Claro, quizás el, el, la recompensa económica puede ser un poquito menos para poner entre, entre comillas, pero es mejor en vez de conseguir alguien que tenga tres habilidades o tres destrezas o áreas de conocimiento y que las sepa medio hacer las tres. Y entonces le recargamos el trabajo de hacer tres cosas a una sola persona. Entonces incrementa el estrés, eh, largas jornadas laborales, sumamente eh, estresada la persona porque tiene que velar por tres áreas. En fin, que es lo que pasa muchísimas empresas, ¿no? Que tenemos una persona contratada que sabe hacer esto, esto y esto. Entonces, reitero, muy estresada la persona, eh, largas jornadas laborales, no comparte con su familia y qué tal. ¿Y qué pasa si esa persona se va? O sea, la empresa se queda sin una persona que sabe hacer tres cosas. O sea, que literalmente están muy supeditadas a una sola persona y se le cae todo el proceso. caemos en la dependencia del personal. Exacto. Lo cual está, no está incorrecto en el sentido porque también es, no es bueno que las empresas estén rotando su personal porque eso da estabilidad, da confianza y qué tal. Pero para mí, yo, Rubén Alvarado, y eso es mi opinión, y si alguien tiene otra opinión diferente, lo ponen en los comentarios y abrimos debate. A mí me parece mejor que en vez de pagarle a una sola persona que haga tres cosas, es mejor contratar a tres personas que sepan que sean muy crack en cada una de esas cosas. Creo yo que la productividad podría crecer, inclusive podríamos bajar las jornadas laborales de ocho a seis horas, que es eh, una de las cosas que se están hablando por ahí. Eh, bueno, yo no soy el experto, Will es el experto en esa área, así que ahí después hablaremos de eso. Y tendremos personas más felices. ¿Por qué? Porque están más realizadas, se gana mejor su salario, podrían tener jornadas laborales más eh, diluidas, más fáciles de manejar, y bueno, y bienestar, salud y qué tal. En esa área, Will, ¿vos qué crees? ¿Contratar a una persona que sepa hacer tres cosas o contratar a tres que sepan hacer muy bien una sola? Creo que ahí entra un 50-50 de nuevo, este, porque <risa> obviamente tenemos que velar por la, la economía de la empresa, ¿verdad? Que eso es importante, ¿verdad? Y, nos, y los empresarios sabemos de que vivimos de la parte económica y es una simple realidad. Pero al final de cuentas, si yo quiero ser como empresa exitosamente económica, yo debo pensar en mi personal. Tengo que pensar en la calidad de gente que yo tengo trabajando conmigo. Y a partir de ahí es donde entonces yo tomo la decisión y yo digo, bueno, en vez de tener tres, voy a tener dos que se complementen. Y ambos, en ese engranaje de competencias, van a permitir que yo sea muchísimo más exitoso, muchísimo más rentable, que me genere todavía mejores ingresos y que cumpla las metas económicas, las metas este, de ventas, las, ven las metas de marketing, lo que usted quiera, de mi empresa. Pero entonces ahí entra ese análisis que yo tengo que saber que quiero gastar un pagar un poquito más, pero que voy a ser mucho más, más rentable y voy a ser muchísimo más exitoso económicamente. O prefiero tener una persona que me haga tres cosas a medias y que de repente no me cumpla las metas que yo ando buscando. Ok. Will, para ir cerrando este este, eh, este campus educativo que en nuestro podcast, vamos a irnos a una pausa comercial y cuando volvamos quiero hablar ahora sí puntualmente de esas oportunidades, tres o cinco oportunidades que tiene estudiar una carrera técnica para el 2022, ya hay que hablar del 2022, está a la vuelta de la esquina, está a tres tamales de llegar el 2022, eh, dura la vida con los tamales verdad? el subir de peso, en fin, es otro tema que podemos hablar después Queremos hablar o quiero que hablemos de ya las oportunidades. Digamos a la, a la gente esas tres a cinco oportunidades puntuales que tiene estudiar una carrera técnica en el 2022 para las personas que están pensando que estudiar y están un poco eh, indecisos o para las empresas que están buscando cómo impulsar el resultado de sus empresas o de sus, de, de sus acciones y que ver que una carrera técnica es una buena opción. Así que vamos a la pausa y ya casi volvemos. Una oración, una Será el amor siempre nuestro guía. Me acabo de dar cuenta que ese, el, el cafecito ese está muy rico y tiene esos, bueno, no sé si pueden ver aquí en cámaras, a más que soy ingrande, así que voy a ponerme aquí. Eh, esos huequitos en donde se huele el café. Will, cuando venga nos hacemos café hasta tirar es la vida. Esos, esos huequitos son para oxigenar el café. Lo, que no sé, es que pero... lo, utiliz, lo utilizamos para <ríe> oler el café. <ríe> Gracias a Dios, están y gracias a Dios que somos ticos y, y adaptamos las cosas para otras cosas que no son. Ya acabo de saber que es para oxigenar, yo lo uso para oler. Está muy rico, Will. Cuando vengas por acá, tomamos cafecito de La Junta. Ahí lo pueden buscar en, en Instagram como La Junta Café o La Junta Coffee para que puedan disfrutar de ese café y tienen pedidos y qué tal. Ahí después les pasamos los números telefónicos. ¿Listo? Will, ahora sí, tres oportunidades, de tres a cinco, para no alargar mucho el tema. Tres oportunidades puntuales, si salen más, pues si tenemos tiempo sacamos otros dos. ¿Qué vos crees o qué no, no? No es que creamos, es que están reales, concisos, pausibles de estudiar una carrera técnica para el 2022. Muy sencillas. Número uno, hay una alta demanda de técnicos en la industria, que sea ahí en la calle, la gente está buscando técnicos. Okay. Entonces, puedes estudiar un técnico que te va a permitir abrirte las puertas a buscar trabajo, a tener una mejor posición de trabajo e inclusive a crecer dentro de tu empresa en donde estés ahorita. Okay. Entonces, uno es la alta demanda de técnicos. Número dos, eh, la duración de los técnicos es muchísimo más corta. Al durar muchísimo menos, te va a permitir, por tercer eh, ventaja, es tener una facilidad de una inserción laboral más pronta. Okay. vas a poder conseguir muchísimo más pronto trabajo número cuatro rubén creo que este permite las carreras técnicas a desarrollar competencias que de repente otras carreras no te las dan a profundidad Okay, entonces esto te va a permitir ser muchísimo más competitivo ahí en la calle donde como te decía hace un rato Pueden haber 5, 10, 20, 100, 200, 300 mil personas compitiendo por la misma plaza que tú tienes. Pero es tener esta especialización, esta carrera técnica te va a permitir tener esa ventaja competitiva ante la gente que está allá afuera. Ok, buenísimo. Y yo agrego uno que por aquí había apuntado eh, que tiene que ver con su duración más corta. ¿Qué tal? Pues sus, la inversión económica es mucho más baja que en otros que en otros eh, tipos de formaciones que hay. Y es un equilibrio entre precios más accesibles o inversión más accesible versus formación de calidad. Porque sí si nos vamos, hay n cantidad de cursillos por allá afuera. Hay un montón de cursillos también por Internet que te van a costar mucho más baratos, pero bueno, a costilla de, de una formación más escueta. Y sí podemos llamar que son un poquito más escueta. Entonces, Will, para ir cerrando este hermoso espacio, gracias por el espacio. Oportunidades. Uno, formación de alta calidad en poco tiempo. Comparación con otros procesos, ¿no? O sea, que en ocho meses, en el caso de la escuela de gestión empresarial, en ocho meses ya saldrías con el conocimiento suficiente y necesario. A mí me encanta usar esa, esa frase, suficiente y necesario, sin irnos por las ramas, sin hablar nada ahí, sin, ¿verdad? No, vamos al grano, a lo que se necesita hoy por hoy, en... Ocho meses cuando en otros técnicos, inclusive, si podemos comparar la Escuela de Gestión Empresarial con otras universidades que también tienen técnicos que duran 12 meses o que duran 18 meses, nosotros o la Escuela de Gestión Empresarial dura ocho meses. Pero Will dijo algo muy interesante. Dura ocho meses calendario, pero su formación es como si fuese de 16 meses. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dos técnicos, se recibe en clases dos veces por semana, ¿ok? Y además tienen eh, recursos audiovisuales para eh, poder complementar y es muy enfocado en hacer, hacer, hacer, o sea, es decir, práctico, hay teoría, sin la teoría no podemos hacer nada, pero es muy práctico y ese es uno de los enfoques muy, muy, que me encanta. Y además, si yo empiezo a competir con alguien, que los dos somos, literalmente tenemos el mismo grado académico, pero yo tengo una tecnicatura o una carrera técnica en donde sé específicamente cuál es la tuerca que hay que ajustar para llegar a los resultados, a mí me contratan. ¿Por qué? Porque nosotros que somos empresarios, si alguien me alza la mano y me dice, Rubén, yo te puedo hacer tener los clientes que quieres y realmente son resultados reales, valga redundancia, yo lo contrato. A alguien que me dice, mira, es que podemos crear esto y lo otro y tal, ta, ta, ta, ta. ta pero si no es algo realmente concreto, no lo voy a contratar. Así, Así es. que... Rubén, pues, eh, parte de, de la publicidad de, de la Escuela de Gestión Empresarial, una de las cosas que quiero invitar a las personas que nos están viendo es que sigan las páginas de Facebook y que sigan la página de Instagram de la Escuela de Gestión Empresarial. ¿Por qué? Porque ahí se van a ir enterando y se van a ir dando cuenta de muchas cosas que son competitivamente mejores a otros eh, institutos, otras escuelas. Y... Una de las cosas que yo quiero recalcar y que quiero invitar a la gente es que vean cuál es la metodología de enseñanza que tiene este, la escuela de gestión empresarial. Porque al final de cuentas es una escuela virtual, no es digital, que ya lo vimos la semana pasada, espero que hayan visto el programa. Es una escuela completamente virtual, pero con la ventaja de que también tiene parte digital. ¿En qué sentido? En que vamos a tener eh, clases eh, presenciales en una computadora, pero no vamos a darle la materia a leer, sino lo que vamos a hacer es darle prácticas. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la metodología de enseñanza está preparada para que el estudiante se prepare en casa y ponga en práctica con el profesor lo que aprendió. Entonces, ahí después vamos a ir viendo en otros podcasts este tema de, de cómo es la metodología de enseñanza, pero eso quería mencionarles para que lo puedan ver y puedan preguntar también a, a los correos electrónicos o al WhatsApp también de la escuela. Ok, para las personas que estén viendo este podcast ahorita o después, por favor, búsquenos en Instagram y en Facebook como Somos Eje, así como está apareciendo en pantalla y en Instagram, eh, literalmente Somos Eje. EGE, -E. así como aparecemos. ¿por qué? Porque les tenemos una gran noticia. La próxima semana, el próximo lunes, vamos a lanzar una rifa. Queremos regalar la posibilidad de, de inscribirse a cualquiera de los dos técnicos. Will, ¿cuál es el, cuál es el técnico de... Tenemos dos, tenemos dos técnicos. Uno es el técnico en gestión de capital humano y el otro es el técnico en publicidad online con énfasis en Facebook Instagram Ads. Ok, son técnicos aplicables, son técnicos en donde vamos a ver teoría, sí, pero mucha práctica, muchísima práctica. Van a ser técnicos muy deliciosos y además vienen con mucha sorpresa. Estamos buscando darles lo mejor a ustedes. Así que la próxima semana vamos a abrir literalmente la posibilidad de que las personas participen para que puedas ganarte una beca 100% de la matrícula que no tengas que pagar la matrícula y que puedas acceder a los técnicos, a cualquiera de los dos o a los dos, si quieres, inclusive, para que puedas hacer una formación mucho más completa. La próxima semana, el próximo lunes, muy atentos a nuestro, nuestras redes sociales, búsquenos como Somos Eje, tanto en Instagram como en Facebook, aparecemos como Somos Eje, una escuela de gestión empresarial que nace con el objetivo de formar a todas las personas, Ayudar a las personas y empresas a tener conocimientos y habilidades específicas para lograr resultados. Punto. Esto no es teoría, esto es buscar resultados. Will, gracias como siempre por el espacio. La próxima semana igual vamos a tener nuestro espacio, nuestro podcast llamado Campus Educativo. Jueves a las 11 de la mañana. La próxima semana tendremos otro tema muy importante así que gracias por estar por acá gracias a todos los que están llegando gracias a todos los que están viendo, este video va a quedar en nuestro Facebook en nuestro, en el Twitter no en el Twitter no, en el Twitch y en el Facebook de la productora que es Somos Play. así que también lo busquen ahí va a quedar también grabado en el Instagram aquí está nuestra compañera Fío que agradecemos a Fío que está detrás de cámara por ayudarnos eh, en todo esto Will, muchas gracias nos vemos el próximo jueves Así en donde es. vamos a hablar de más temas interesantísimos nos vemos el próximo jueves en Campus Educativo, que tengan una feliz semana y un excelente fin de semana, nos vemos hasta luego, recuerden seguirnos en Somos Eje, tanto en Facebook como en Instagram la próxima semana vamos a tener una rifa, literalmente gratis, no pagan matrícula, van a ganarse la, be la beca de no pagar matrícula solo tendrían que pagar lo que es la mensualidad pero tendrían hasta febrero chance de pagarla, así que Así o más regalados para este fin e inicio de año. Will, gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.